hola Prisliners, saludos cordiales seguimos con los vídeos de, del aeropuerto en esta ocasión estamos con karen ahora, ahora se presenta eh, sabéis que Prislinne lo que quiere es haceros pensar ofreceros alternativas sobre qué estudiar en qué trabajar si emigrar si no emigrar a qué dedicar cada uno nuestra vida entonces por eso os ponemos, aparte de darnos formación y teoría, os ponemos ejemplos reales como el de hoy, el de este vídeo, que, que Karen eh, va a contar su experiencia. ya lleva casi ya tres años, ¿no? O sea, tres años en España y está trabajando en un sector que no tiene nada de paro, que es dentro de la estética el tema de, de las uñas. Y, y os vamos a ofrecer esa posibilidad porque no tiene nada de pago tiene mucho trabajo voy a dar difusión del vídeo como Chris siempre emite en directo y mientras doy difusión un minuto o dos pues Karen un poco se presenta para que la conozcáis tenemos otro vídeo con ella que lo pondré luego en el comentario destacado para que la conozcáis más pero ahora, para los que estáis ahora mismo, pues que ya misma se presenta, ¿vale, Karen? Hola, Pris Lines, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Melisa, tengo 24 años, llevo 3 años aquí en Madrid y nada, le venimos a hablar un poco sobre de qué trabajar, de qué pueden estudiar. Eh, yo trabajo en, en el mundo, como decimos, de la estética. Es un trabajo, un oficio que también se le puede decir que es muy... genera mucho, aparte de que genera mucho trabajo, tiene sus cositas sabes eh, les comentaré un poco sobre las preguntas que, que nos pueden realizar ustedes mismos y las que nosotros les vamos a contar eh, ¿Dónde estudiáis Nosot bueno yo al menos estudié esto en mi país yo soy de honduras yo estudié la estética eh, en complemento lo que es peluquería y la estética de uñas es un mundo que me encanta que me gusta amo lo que hago y, le pongo a hablar un poco sobre las técnicas de cómo realizar uñas, el cuidado que debemos tener, porque tanto aquí nosotros al menos eh, lo trabajamos muy diferente. Entonces hay cositas que se le agrega, que puede generar a la clienta que se vaya más contenta y, y nada, así que vamos a empezar. Y, y tiene mucho trabajo eso, ¿verdad? Mucho, Karen? mucho, mucho. Porque Karen estaba trabajando. Necesita sitio... mucha paciencia más que todo. Paciencia. Paciencia. Karen ahora mismo trabaja para un sitio que la pagan por trabajar y aparte ella por las mañanas. Si digo algo mal, corrígeme, ¿vale? Sí, sí, A por sí. las mañanas ya ella lo hace directamente ella. Y, sí. y, ¿verdad, sí. Karen? ¿A domicilio? Trabajo por las mañanas. Y ya por las tardes, pues ya trabajo en una en una peluquería. Que además se acaba de cambiar a otra que la pagan más, ¿no? Sí, otro sitio que te pagan más. A otro que, que es mejor. como ¿Cuánto dinero se puede ganar más un buscar Y se Bien, lo a los tres meses? Me, En lo de estética, bueno, un sueldo pagado en lo de estética no te puede bajar de 900, 950 hasta 1000 euros. Depende de la jornada que tengan. Eso hablamos por unas 8 horas. 8 horas, 8 de... y máximo 9 o 10 horas. Máximo. A, la, a la semana, ¿cuánto sería de horas? Más o menos. Digo, para que ellos hagan una idea aproximada, mm, vamos. Más, o menos. más de 40 horas. Más de 40 horas. Sí, sí. Unos 1.000 euros. Sí. Mil, mil algo. Mil algo. ¿no? Mil Sí, sí. Y aparte también trabajas por tu cuenta, ¿no? Yo trabajo por mi cuenta, yo por la mañana ya te digo tengo media jornada por la tarde, que me dedico a lo que es la peluquería y ya por la mañana pues ya, ya tengo mis clientas que, que voy a arreglarlas a sus casas, lo trabajo a domicilio ya, ya mío mío La pregunta que a mí se me... bueno tenemos aquí varias preguntas, vamos a hablar de cómo lo estudió, cómo consiguió el trabajo pues lo que estamos hablando un poco ya, cuántas horas y cuántos euros se gana más o menos, ¿vale? Que no se gana lo mismo si trabajas en un centro de estética que si lo haces por tu cuenta. Claro. Karen hace las dos cosas. Sobre el tema si te piden papeles para trabajar. Y luego tengo yo alguna de... preparando el vídeo, que yo no sé la diferencia entre las uñas de gel, las uñas acrílicas y... Está el esmaltado normal y el esmaltado permanente, que es muy diferente también. Es muy diferente, ¿no? Muy, claro, el esmaltado permanente te dura 20 a 15 días. Y el normal te dura una semana. Esa es la tendencia que hasta ahora, el permanente. El permanente. El permanente. Pero. Eh, y tú eres experta en todos. En, todo, en todas las ramas. Oye, ¿cómo se te ocurrió eh, es, eh, trabajar en ello? ¿Cómo lo conseguiste? Digo, para ayudarles un poco a ellos, ¿sabes? Yo vale. lo estudié en Honduras. Yo trabajaba eh, de lunes a viernes y los fines de semana lo estudiaba. Entonces yo me, primero me gradué en lo de que es peluquería, en teñir, en cortar pelo y tal. Y luego me metí a lo de estética porque son dos ramas muy diferentes. Y claro, pero me gusta más lo de que es uña porque lleva más arte, lleva más paciencia, lleva... No sé, me gusta más. Y luego cuando me vine aquí a, a España, eh, claro, obviamente en todos los trabajos que van a pedir... Eh, título, te van a pedir lo que es papeles o un permiso de trabajo para trabajar en mi cuenta, como yo, no, yo lo había estudiado allá, a mí me pedían el título homologado lo tenía que homologar para poder trabajar o si no tenía que sacarme un curso básico no entonces, te no te valía el, directamente el que traías de Honduras no porque como ellos dec, ellos dicen aquí que, que se trabaja muy diferente y la verdad que sí se trabaja muy diferente entonces claro te piden un básico para poder trabajar y, y claro te hacen la prueba y depende depende de tu jefa o, o la encargada si te parece pues te quedas trabajando si no ¿Sabes? sí que igual igual te puede valer o igual no te puede te valer puede, ¿no? claro porque caso? es que es que hay, hay muchas personas y me incluyo yo que a veces decimos eh, poder hacer algo y no podemos hacerlo o no lo hacemos bien entonces yo por parte por mi parte si yo tuviera una peluquería o una estética obviamente que yo voy a querer personas expertas con experiencia porque lo que nosotros queremos es generar clientes, es traer claro, clientes. Y que estén contentos y, y que y... se vayan contentos, claro. Y que vuelvan. Porque yo misma en mi trabajo he hecho prácticas a chicas que suelen saber y tal vez les, sí les hace falta mucho. Pero eso no significa que tú misma le puedas brindar el apoyo y enseñarle, mira, o corregirlas, ¿sabes? Oye, Prisliners, podéis poner, los que estáis ahora en directo, podéis poner las preguntas. Preguntas que quieran saber. Que, que Karen os las, las responde. La, las respondo, claro. Los que lo veis luego. Eh... Pues ponerlo en los comentarios del vídeo, ¿vale? Y el que no esté suscrito, que le dé a la suscripción y a la campana para que le avise. Delito. Oye, Karen, que entonces, ¿dónde lo estudiaste aquí? ¿Tarán? Aquí lo estudié, no se llama. Eh, la estética se llama. Ay, espera que bueno, se me si, va. Te, si te acuerdas ¿O cuánto tiempo duró ese estudio más o menos me duró seis meses seis meses pues ya ese ¿eh? seis meses y solo el tema de uñas ¿Eh? o el de estética no, en general no, yo lo metí en estética general Estética, o sea, te especializaste en todo sí. o que lo que más te gusta es las uñas? Lo, de, lo de uñas me duró prácticamente dos meses porque claro. yo lo hacía de una manera y aquí lo, lo hacen de otra manera entonces claro, es mejor porque te voy a, poner, te voy a sí. comentar un, una experiencia que tuve cuéntame yo trabajaba en una peluquería española, ¿vale? Y, y claro, yo éramos dos compañeras, era como que estábamos así en una mesa, las, sí. dos, las dos juntas. Entonces, claro, ella trabajaba de una manera y yo trabajaba de otra manera. Y tú lo veías, ¿no? Entonces, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que ella hacía lo básico, lo, lo, más, lo más sencillito y tal. Y yo soy muy... Mikis, Mikis, como Así, decimos nosotros. Tiene, esto de la uña tiene tela, porque sí. me ha estado comentando Karen. Y tiene y tela. Yo la manicura lo que hago es retirar cutícula, ablandarla, limar, sacar el río, luego permanente. Y mi compañera suele cortar y pintar. Entonces, claro, generaba un, un dilema. Pero claro, tú trabajas como a ti te como te sientas cómodo. Hay una técnica española y hay otra técnica sí, de, de la, tu país. Sí. Entonces, claro, todas las clientas. Pedían cita conmigo porque, o sea, gustaba, le más claro, porque yo, española. claro, porque yo les quitaba todo lo que ellas querían quitarle. Claro. Entonces, claro, todas me pedían cita. Yo tenía por la tarde, y si no había que ella estaba sola y no se, y no se dejaban atender por ellas, tenían que esperarme a mí. Entonces, mía, luego, pues bien, eso, eso dice que sí, quedaba muy contento. Vale, eso sí, pero, a los pero qué es lo que pasa que ya cuando mi compañera se enfadó y habló con mi jefa le dijo que, que yo tenía que trabajar como como ella o sea a la, a la manera española a la manera sí no a la manera americana claro pero es lo mejor los clientes preferían la americana claro porque hombre entonces yo le decía bueno a mí me yo a mí me quitan trabajo sinceramente porque yo lo que hacía era más trabajo sabes claro. era más trabajoso y tal pero que lo que pasa que ya la cliente se acostumbra a cómo tú la atiendas y tal entonces ya la clienta me siempre me decía no Karen y por qué ya no me haces lo que me hacías claro y tal y entonces mi jefa venía y le decía ah porque tienes que pagar más y yo le decía pero eso Anda, no es qué lista su jefa sí es. le decía yo, pero eso, eso no es una manicura entonces porque una manicura es la gente paga para para quitarte todos lo, lo, los los Y que por cierto hay chicos también que se lo hacen claro ahora se cuidan yo mucho no sabía que los chicos mira mira qué uñas tengo yo qué bueno, yo no sabía que los chicos también se arreglan vamos muchos chicos pues cuentas de los clientes que... sí, ¿no? yo tengo muchos clientes chicos que se arreglan las sus manos sus pies les gusta andar vamos que es que se la arreglan la primera vez y ya cogen costumbre ya les gusta ya se ven las manos súper limpitas y todo no se me había ocurrido oye pues voy a tomar nada no de verdad sí, sí. poniéndonos serios de verdad que tiene mucho trabajo esto eh tiene mucho trabajo eh, el tema de la estética y, y en concreto el tema de las uñas de verdad que no falta trabajo no. es cierto o no Karen? aquí la gente todas las abuelas ahí se van con sus bastoncitos pero quieren andar guapísimas a ti no te falta el trabajo a que no? no en esto no, no me puedo quejar. Priliners se ha independizado por las mañanas está ya ella cuéntale cómo lo haces por la mañana yo, lo que más contaban, para que yo, yo, yo me organizo sepan, de va. primera yo mano tengo mis, tengo mis clientas y tal que me llaman y me dice Karen quiero cita para el lunes claro yo todas las cojo por la mañana me dice bueno eh, son dos personas yo en mi lugar yo menos de, de 30 euros no me muevo si es largo si es cerca de casa pues obviamente tú cobras más porque vas a, a casa a domicilio pero yo les recomiendo a las 30 chicas... 30 euros por una hora, ¿no? Por de una trabajo. hora, claro. Sí, que son dejaros, un tipo de uñas... Nota, tomar nota. Eh, y depende del trabajo que lleven. Eso se cobra. Entonces yo para las chicas que quieran estudiar, que quieran generar trabajo, ya les digo, estudien lo que es la estética. Porque eso no falta. Y más que todo, hacer sus clientas mismos. Porque eso, vamos. Yo estoy muy contenta, la verdad, porque tengo mis propias clientas el 100% es mío y lo que más me gusta es que le gusta mi trabajo y por medio de una persona se entera dos personas más y así va generando tu propia clientela eso es lo que te iba a preguntar porque yo creo que lo más difícil es mmm, conseguir la quintas. clientela pero también creo que una vez que coger la clientela si eres buena en tu trabajo como eres tú pues esa clientela ya te es fiel, como claro. tú dices, y, y te trae más clientela. Yo eso es lo que a mí me ha pasado, que yo le, a las primeras eh, personas que les hice, yo ya las tengo fijas, porque ya les, les ha gustado mi trabajo, les ha gustado cómo les trabajo, cómo las atiendo, y tiene que ver mucho, ojo con eso, eh, el trato a la persona. O sea, ah, claro, eso, eso tiene, también, cuéntanos de ese tema. Eso claro. tiene que, que saber, o sea, tratar muy bien a tu, a tu clienta, tengas problemas o no tengas tú una sonrisa la amabilidad siempre que a donde sea que vayas a ti te atienden bien yo en mi lugar yo voy a yo voy a un sitio me atienden bien me muestran sonrisas son agradables conmigo yo voy a estar siempre ahí pero claro tú vas a un sitio y te atienden bordemente pues tú ya no te asomas ahí pues muy bien que te deje la uña no, me decías antes de emitir que hay que ser un poco como psicólogas hacemos sí nosotros hacemos mucho lo de psicología señales a las Prislines que porque se eh, hay personas que claro necesitan que las escuche más que todas las personas mayores hombre tenemos gente también joven que les das la confianza de abrirse, va, yo, mis clientas yo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿La conozca o no la conozca? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? O si la veo un poco pachuchita, le digo, yo, ¿te encuentras bien? ¿Quieres hablar o tal? Entonces la persona se siente libre de desahogarse y te, te empieza a contar los problemas y mira, ya generas una una armonía en tu trabajo ya la gente ya pasa hola karen qué tal y no hay cosa más bonita que sabes que sentirte querido por tus mismas clientas y te piden um, papeles y eso para trabajar en sí, este sí, tema sí, te piden Contárselo papeles, te piden papeles o permiso para trabajar sin eso allá por suerte que la que tú trabajes también y te puedan aceptar y te tengan como prueba o tal pero sí indispensable In, in, in, in, hay se también la palabra. Bueno, imprescindible, ¿no? eso, es imprescindible, Es imprescindible. Papeles, eso ah, sí. Pero algún permisito. permisito o algo. Pero sobre sí, sí. todo, supongo, hacer bien el trabajo, ¿verdad? Si, yo, si yo, bien el trabajo. Yo digo eso que si tú trabajas bien, te dan, la, te brindan la oportunidad de trabajar porque más que todo ya te digo que nosotros queremos conseguir clientes y tú trabajas bien pues no vas a dejar ir a esa persona que te trabaja bien claro está clarísimo sí. y, y bueno y entonces dices que también tienes clientes que son chicos ¿no? cosa que yo no sabía que también tengo muchos chicos está señores tengo, señores también sí, señores tengo muchos que se arreglan los pies porque hay, que se les encarnan y todo eso pues uno yo retiro todo eso ayudo a que él si sí, tiene mucha resequedad en los pies, eh, hacer tratamientos y tal. Entonces, y, y tiene que haber un poco una psicología ¿no? con, con los clientes claro. y las clientas. ¿sí? Más que todo la amabilidad, ya te digo, vale. tú le das la confianza al cliente y el cliente ya es como que te abre tu vida. ¿no? Es como que se, se siente tan a gusto de hablar, de, de hablar contigo, de desahogarse. Y no hay cosa más bonita que ser escuchado, ¿no? Entonces, claro. en la persona pues se siente escuchado y, se, y ya, ya te digo, ya con eso ya te ganas el cliente. O sea, que es clave un poco aprender bien la profesión y luego un poco tener psicología, psicología que te guste sí. el trato con la gente, ¿no? Que te guste hablar, que te porque si tú eres estás si imagínate eres muy borde montón, Claro, no, no, y es que imagínate qué incómodo que en unas uñas, vamos a suponer, te está, te, unas uñas te tarda una hora. Una, o, una hora, tarda. una hora depende, depende de la uña. Si quieres más eh, trabajo en uñas, que están las esculpidas, que hay mucho trabajo, te ya te tardas una hora, una hora y veinte. eso cuánto cobra más o menos? Por ejemplo, la, en el centro de estética al cliente, ¿cuánto le cobra? Eh, las, las normales eh, de 23 a 25, depende del sitio. La, la de gel eh, 26 euros hablamos de euros, euros, es que euros. como nos venden en todos los sitios sí hablamos de euros y ya si las quieres que, que de estas que te llevan piedras diseños y de todo bueno, eh, 30 sea. euros ah, y, y baratas porque en otros sitios yo me he ido y te valen hasta 50 55 euros ¿Y unas es, uñas y ese dinero si lo haces tú por tu cuenta es íntegro para ti y si lo haces en el centro estético estética es 50 y 50 y 50 depende también depende del sitio cuánto te ofrezcan Claro, que hay sitios a lo mejor que te dan.. Que menos, te dan ¿no? el 40, el 35, otros que te dan el. Y el que más te puede dar el 50. El 50, o menos, 50 ¿no? claro. Vale, es una información que les puede venir a ellos Sí, siempre, sí. ¿vale? Ya si lo trabajas por tu cuenta, pues mira, mejor que nada que claro, te lo llevas. Tú. Lo que pasa es que también para empezar a lo mejor viene bien trabajar para la otra empresa, ¿no? Como estás haciendo tú, voy sí. ya irte soltando, ¿no? Claro, porque tú mismo, eh, tú misma, eh, perdón, eh, a veces está la clienta y ya te pregunta oye puedes hacer o ya no quiere o no o no puede venir y tú haces a domicilio y tal entonces ya esa como que te llama y tú puedes ir a atenderla a su casa claro que te surge un poco de ese sitio a lo mejor que claro. clienta, pero porque ella te lo propuso pero claro claro, porque, claro porque, no, porque tú fuera de la empresa no, no, no puedes ético, no, no fu fuera de la empresa tú no lo, no lo puedes hacer yo en el trabajo anterior que estaba hmm. que yo tenía mis clientes ya programadas y tal pues como ya no estoy ahí hay muchas que me llaman y me dicen Karen mira que es que a mí me gusta como pero claro yo ya no estoy en la empresa entonces eh, si yo puedo y o, o me siento bien hacerlo pues lo hago pero ya serían clientas fijas que, que tú dices mira que las conozco de mucho que tiene mucho trabajo ya la veis no mira me ha costado traerla este vídeo lo íbamos a hacer el miércoles pero no podía porque estaba trabajando y hemos buscado aquí un hueco y gracias a dios mira y salía de trabajar me a hasta 50 euros la hora que cobra cuando España sola nos pues está preguntando, sí. muchas gracias Rosmari. Eh, ahora en el chat en directo en YouTube sí. nos dice Rosmari Osorio que cuál es el costo de estudiar estética en España. Que estás aquí Karen, ¿cuánto pues, te costó ese curso que hiciste? Pues mira, de uñas, solo de uñas me costó casi 600 euros. ¿Cuánto? 600 euros. 600 euros. Sí. Ya carillo, ¿eh? Ya car no, todo lo de estética es muy caro. Sí. Y depende, hay sitios que están más baratos, otros sitios que sí, no. están más caros. No quiero hacer aquí publicidad porque PrisLine hace estos vídeos claro. un poco altruistamente, ¿no? Para vender, pero tenemos cursos de estética por la mitad, más o menos. Sí, pero bueno. Sí. Ah, pues mira, <risa> genial. Pero no quiero decirlo. Mucho, yo, porque el mío era muy era intensivo. Yo o sea, se lo... era... ¿Cuánto tiempo era? Yo, yo hice casi seis meses. Pero claro, porque, yo lo... claro, claro. porque yo metí peluquería. Y por si cualquier cosa metí peluquería y metí lo de estética, y, a, y, y fue una persona conocida. Porque yo, por ese tiempo, seis meses es más dinero, porque yo lo averiguado en otros sitios y cuesta más. Sí, hay sitios todavía hasta mil sí. euros. Pero el tuyo para que Rosemary lo sepa 600, ¿no? 600 euros 600. si lo pides avanzado si tú lo quieres el, el medio grado Díselo pues ya sería creo que como 200 300 euros por ahí pero es el básico yo es que lo metí intensivo porque yo el básico ya lo sabía yo lo que quería era aprender técnicas aprender más cosas más avanzadas pero al final todo depende del arte que tengas tú nos está diciendo por Twitter ahora Pedro Pedro que le han dejado marca las uñas de gel. De... No yo me lo no. invento, ¿eh? Ya cuéntalo. Eso... Es que hay fallos también en esta técnica. Cuéntalo, Ay, mira, cuéntalo, a ver, te cuéntaselo, comento, cuéntaselo bien te comento a Pedro un poco. El... Las uñas de gel y acrílicas, eh, yo te voy a hablar sinceramente. Daña que tal, la se le uña. ve preocupado al hombre. <risa> a ver si se le va a caer la uña a la pobre. No, pues, pues mira corazón el, las uñas de gel y la de acrílico suelen dejar muy débil las uñas el motivo es por qué porque claro tú las andas 20 días un mes entonces tú ponte a pensar que en ese mes tú, la, tú tu uña la, la andas encapsulada o sea no le entra aire no respira no no se hidrata tú la mojas entra sucio entra todo entonces normal que la uña Sabes, quede muy débil y también tiene que ver mucho por cómo las aplica, porque hay personas que las liman demasiado la uña y te dejan una capita de tu uña nada más. Y yo no es recomendable limar la uña. Yo, al menos, yo no la limo. Yo lo que hago es quitar el brillo y poner un tic o lo que sea para sobreproteger tu uña. Aparte, si ya llevas eh, ya te las haces una vez. Yo te recomiendo que te la dejes descansar una semana, por mucho, una semana y estártela hidratando con un endurecedor o aplicarte la típica de, de la abuela, la receta, meter las uñas en cebolla o en el ajo, que eso te ayuda a endurecer mucho tu uña y te la rehabilita. Claro, pero si te la estás quitando y poniendo, yo recomendablemente no lo hago no lo hago yo mismo pregunto a la clienta cuánto tiempo llevas haciéndote las uñas porque uno como profesional cuida a tu clienta cuida tu uña cuida sabes pero si, si la uña te ha quedado así es dependiendo también mucho el producto tiene que ver mucho el producto cómo te lo aplican o cómo te lo, te lo realizan el trabajo y dejarla descansar no? dejarla descansar recomendable dejar descansar su uña perfecto claro que vale pues aquí te, cualquier que tengáis o incluso si queréis contactar con karen que está por madrid claro pues ponerlo en los comentarios del vídeo vale Bien. y ella os contestará que estará pendiente así es claro que sí y Lina, pues ya sabéis lo que queremos es daros ideas para trabajar para que no falte el trabajo yo creo que esta es una buena idea el tema de la estética y dentro de la estética el tema de las uñas no. esta es una rama que genera mucho trabajo chicos chicas yo lo recomiendo mucho más cuando estamos en este que aquí se cuidan mucho son mucho de andar sus manos y su pelo arreglado ah, no, aquí y en colombia que más contado en colombia sí aquí, aquí y en no honduras cuidamos. vamos también nosotros de... somos como dicen muy coquetas es que como dices aquí se cuidan mucho que allí no se cuidan es? No, Nos sí, ganan, sí. Los, de, los de colombianos ganan ah, ya, sí, además sí, no. con sus piedrerías con, su piedrería, con todos sus uñas largas no fallan no fallan pero vamos a que aquí hay mucho trabajo de esto sí, está, y además bien pagado no karen sí. no te quejas verdad no no no no me puedo quejar ya te digo si tú trabajas bien vas a cobrar bien tu trabajo y, y yo y, lo recomiendo estudiar esto es un oficio que genera trabajo vas a tener trabajo siempre mira el día yo me he quedado sin trabajo no he tenido trabajo pero con esto o sea tú te haces de tu cuenta pones una página en internet o en instagram y tal y ya te contactan o sea esto es un trabajo que te genera día te, y noche te has quedado sin trabajo pero sigues teniendo trabajo Claro, es lo que Exacto, te digo, claro. un suponer no que, paras, que, no que, que te no, quedas te sin trabajo y, y ya. Estaba en un centro de estética, sí. ¿verdad? Y te acabas de cambiar a otro Me a que otro. le dan más porcentaje. Claro, ¿no? más contado, pero por eso Karen? te digo que el día de mañana a las chicas o chicos que no tengan trabajo, esta es claro. otra entrada que tienes. Sí, sí, que es un tema que, como hay mucho mercado, claro, que, claro. que si no te pagan bien en un sitio, te va a ser otro y, que te pagan más. Sí, y sí. todo por boca. Eh, si tenéis amistades, eh, amigos, todo lo que sea, pues ir recomendando. Todo es el boca a boca, como digo. Yo. mira nos pregunta lourdes gonzález oh. hola karen y luis aproximadamente cuánto se gana haciendo las uñas lo hemos dicho al principio pero sí. para los que se acabéis de incorporar eh... cuando ganas depende la... de lo que se gana el, el sueldo. El, sí, el sueldo por hora, si quieres. A ver, el sueldo, ¿cómo se llama? Eh, se llama Laura Lourdes González. Lourdes, Lourdes González, por un sueldo, si estás trabajando en una estética, no te tiene que... De 900, 950 hasta 1000 euros. Es lo que se paga en la estética, dependiendo las horas. Eh. Ojo con eso, también dependiendo las horas. Y si lo haces ya por tu cuenta, ya te digo, tú en el día te puede llevar 50 euros en una hora dependiendo la, lo que tú hagas dicho 30 euros la hora ¿no? 30 eh, euros la 50 hora euros la claro hora, ¿no? depende de lo que te, te hagas Digamos, unas uñas acrílicas ponle tú que te hacen con todo ya te en una hora te llevas 30 euros depende de la uña que te hagas después con una que hagas al día ya te está ganando 30 euros al día claro ya te está ganando tú el día que trabajas que lo llegas Pero trabajando ocho sí, horas lo que te pagan en un claro. día y lo ganas en una hora en una hora entonces todo. La, cl la clave es contra los clientes, pero haciéndolo bien, el boca a boca. El boca a boca y el trato, ya yes. te digo yo, y trabajar bien. Cuando tengas una clienta hazlo lo más bonito posible y esa clienta ya la tienes fija. Y te trae a las amigas. Y te trae a las amigas, a la prima, a la tía, a la abuela y te trae a todo. Te lo digo por experiencia. Vamos, que os damos ideas que, que no faltan, ¿eh? muchas gracias karen si quieres añadir algo más de nada así. no yo animarlos a que estudien que se preparen, o sea quieren algo ya les digo de esto no les falta trabajo no les va a faltar trabajo y siempre pero ojo que les guste porque si no les gusta y hacerlo por por hacer porque no hay cosa más bonita que hacer algo que te guste y trabajar lo que a ti te gusta que te sientas cómodo en tu trabajo Está claro, si haces lo que te gusta lo vas a hacer bien. Si lo claro. haces bien te van a ayudar los clientes y las ofertas de trabajo. Así es. Está así. claro. Pues muchas gracias Karen por gracias tu presencia Gracias a ti Luis y gracias Pri a vosotros. Os pongo, Prisliners, el otro vídeo que tenemos con Karen aquí en el canal. Muy bien. Muchas gracias Karen. <risa> chao, chao, chao, Prisliners. Hasta la próxima emisión. Chao, chao.